Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a reparar su iPad en caso tal de que sin razón alguna o por razón alguna se reinicia por problema de software. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB vamos a utilizar tres métodos, el primer método es mediante la reparación profunda lo que tenemos que hacer es colocar el iPad en el modo recuperación vamos a presionar los dos botones físicos del iPad, obviamente el iPad tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable y vamos a mantener estos dos botones presionados hasta que aparezca el logo de iTunes o de la computadora esto quiere decir que ya entramos en el modo recuperación y ya podemos acceder a nuestra computadora Aquí en la computadora ejecutamos el programa de Rayboot, le damos clic en reparar, seleccionamos la reparación profunda, le damos al botón azul ¿okay? y descargamos el sistema operativo correspondiente al iPad conectado. Una vez que el programa de Rayboot se encargue de descargar ese sistema operativo, lo que se va a encargar es de reparar el sistema operativo, obviamente va a reparar el problema que tenemos de que el iPad se está reiniciando sin razón alguna. pero esa es la idea, una vez que nosotros tengamos el software descargado simplemente le damos al botón azul para confirmar esta acción ya lo que se va a encargar luego el programa de Rayboot es de reparar el sistema operativo va a reparar ese problema de que el iPad se reinicie. Ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice. Tengan en cuenta que mediante la reparación profunda vamos a perder toda la información, pero posteriormente vamos a poder restaurar esa información perdida mediante una copia de seguridad. Cuando el proceso de reparación finalice, el iPad se va a reiniciar porque se trata de una reparación profunda a partir de este punto tenemos que esperar a que el iPad se reinicie para poder tener acceso al dispositivo cuando nosotros tengamos acceso al dispositivo presionamos el botón de Home y configuramos absolutamente todo idioma, región tenemos que también conectarnos a una red Wi-Fi Tenemos que configurar otros datos adicionales Como por ejemplo un código de seguridad si así lo deseamos También podemos configurar eh, un Apple ID si así lo deseamos Bueno, podemos configurar absolutamente todo Pero ya vamos a tener acceso al iPad Ese sería el primer método El segundo método es mediante la reparación estándar De igual manera conectamos el iPad a la computadora Mediante el cable presionamos los botones físicos para entrar en el modo recuperación operación es decir, que en este caso vamos a mantener presionados estos dos botones hasta que aparezca el logo de iTunes o el logo de la computadora según el iPad que esté conectado cuando aparezca este logo de iTunes vamos a poder acceder a la computadora y en Rayboot le damos clic al botón que dice empezar pero en este caso vamos a seleccionar la reparación estándar de igual manera tenemos que descargar el sistema operativo si no lo tenemos descargado y esperar luego de la descarga a que el programa de Rayboot se encargue de reparar el sistema operativo súper fácil y súper sencillo recuerden que este método no elimina ninguna información así que es como el mejor método que ustedes pueden utilizar una vez que la reparación haya finalizado no vamos a tener el problema de los reinicios constantes en el ipad pero ya luego de finalizar no solamente nos prepara el sistema operativo sino que vuelvo y les repito a la hora de tener acceso al iPad vamos a verificar que efectivamente allí va a estar toda la información ese sería el segundo método ahora tenemos un método adicional que es mediante iTunes, el programa oficial de Apple, simplemente conectamos el iPad a la computadora, seleccionamos la opción de restaurar iPad es recomendable que el iPad ya se encuentre en el modo recuperación para hacer este proceso, pero de igual manera iTunes nos permite descargar el sistema operativo para poder iniciar la reparación y en este caso solucionar el problema de los reinicios del iPad ¿ok? mediante esta reparación que realiza iTunes, de igual manera vamos a perder toda la información, pero vuelvo y les repito si tenemos una copia de seguridad previamente hecha, la vamos a poder restaurar sin ningún inconveniente ya sería cuestión de esperar a tener acceso al iPad nuevamente para poderla configurar nuevamente con el idioma, con la región, eh, configuramos una red WIFI, eh, podemos configurar un código de seguridad si así lo deseamos ya luego incluso podemos configurar si lo deseamos o no el Apple ID. Y bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con su like, suscribiéndose. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Hacer Spanish. Muchas gracias y hasta pronto.